¿Qué va a hacer? ¿Cómo le va a decir a Juliana que, que su perra se murió? Cojo cuerpo, se lo llevo y se muere. Y si digo que ese día apareció un ladrón y se la robó, no tengo más que decir. Perdón Perdón Tal este payaso. Creo que lo voy a perdonar después de que mato a Chanda. Está muerta. Llevan dos días en los que ella vino, reclamó el cuerpo, se lo llevó. O se le notaba la angustia, la rabia. No me quería ni ver. Bueno, yo tampoco fui capaz de verla. Sabía lo que cargaba encima. Sabía cuál había sido mi error. Mando a Chanda. Se me corrió un poquito el maquillaje Yo sé que la amarré Pero en serio, es inevitable para mí Sentirme así, en peligro Eso, eso, me pasa por ser tan buena, eh, pues sí, soy demasiado bonita, me fijé en ese friki, lo traté bien y le confié a mi mejor amiga, jamás debía haberme fijado en él. ¿Ya anda? Ah, ah. Como siempre las cosas se me salen de las manos y esta vez no fue la excepción, nunca. Creo que de lo que tengo memoria, siempre las cosas me salen de, la, de las manos. Mm, creo que ella, al igual que el resto del mundo, pensará que estoy loco, que, que me cuesta eh, tener una vida normal, <risa> pero, pero, pero es que los demás no ven lo que yo veo, más no sienten lo que yo siento. Y ahí la cuestión. ¿Será que tiene una enfermedad que de verdad no puede controlar? Y así, y está muy enfermo y no tiene la culpa. Y yo debería volver con él. Para mí fue inevitable tener que, tener que pasar por esa situación. No fue fácil. No fue fácil. No fue fácil. No es fácil para mí nunca lo ha sido. Tener que, que estar en contacto con otras cosas, con otras personas. Todo es un peligro. No, Juli. Ya, no podemos ser tan buenas. Ya. Ay. ¿Cómo será mi lado malo? Ese que me está inspirando Carlos en este momento. Mi lado oscuro. ¡Un maldito enfermo psicópata peligroso! Yo debería ser más transparente y mostrar toda la rabia que tengo en este momento. Necesito un aire fresco, necesito salir, pero salir no es fácil. A ver, ¿qué hay afuera? ¿Qué hay afuera? Contacto, suciedad, angustia, peligro. Eso es lo que hay afuera. Tengo que irme a algún lado. Tengo, tengo, que hacerlo. No soporto más estar acá, no más, no más. Necesito salir, necesito salir. esto yo solo he tirado en la calle la cantidad de microbios bacterias de gérmenes que puede tener este suelo más los miles de carros pies animales que deben de pasar a diario alguien que me despierte alguien que me ayude